Uno de los personajes más importantes de la ciencia y de la medicina en la antigüedad es Galeno. Galeno de Pérgamo nació en una ciudad que pertenecía, era una de las zonas ocupadas por el Imperio Romano. Nació en el año 129 de nuestra era y era hijo de un arquitecto importante, pero él optó pronto por estudios de letras. Eh, intentó formarse en este ámbito, pero cuando tenía 16 años dio un giro radical a su carrera y decidió dedicarse al estudio de la medicina. Seguramente estuvo relacionado con ello eh, la presencia en, en su ciudad natal de un santuario importantísimo dedicado a Asclepio, el dios de la medicina, donde re se recibían eh, periódicamente una gran cantidad de enfermos. En el año 162 Galeno decidió eh, trasladarse a Roma, allí ganó pronto una fama eh, enorme gracias a eh, que pudo tratar a pacientes ricos, patricios, que ya habían sido desahuciados por otros médicos. Además, sus eh, lecciones, sus eh, conocimientos, eh, en, pudo demostrarlos en, en público y pudo eh, digamos, ganar debates mmm, bastante enconados con, con otros médicos de la, de la capital, de, de Roma. ¿no? Entonces, su, su prestigio creció incesantemente y en paralelo también su riqueza. Él eh, consiguió la manera de promocionarse públicamente, en, siempre, durante toda su carrera. Y los contactos, también entre eh, filósofos, también no dejaron de crecer. Él se convirtió en un médico de emperadores, sobre todo cuando, a partir del año 168, es llamado por Lucio Vero y Marco Aurelio para sus campañas militares que se estaban desarrollando en el norte de Italia. Posteriormente, sirvió también a otros emperadores, a Comodo y a Septimio Severo, en, en Roma, y eh, se convirtió en un autor prolífico con una obra realmente abrumadora. Unos 300 títulos, de los cuales conocemos aproximadamente la mitad. Para Galeno, la anatomía eh, constituía un elemento fundamental del conocimiento médico. Él practicó numerosas disecciones y vivisecciones eh, sistemáticamente y entendió que eh, estas disecciones permitían eh, mejorar la habilidad quirúrgica del médico y además obtener una información del cuerpo humano eh, gracias a, bueno, haciendo un estudio analógico de las partes. Su, fisi su fisiología, por otro lado, es una mezcla de ideas filosóficas fundamentadas en Aristóteles y en Platón y, sobre todo, en el médico Hipócrates, eh, el médico griego Hipócrates de, de Kos. En, de hecho, él entendió, en buena medida, conectando con Hipócrates, el, el cuerpo a través de tres sistemas interconectados, el del cerebro y los nervios, que son los que son capaces de generar las sensaciones y el pensamiento, el corazón y las arterias, que son los encargados de transportar la energía vital, y el hígado y las venas a quienes corresponde eh, la nutrición y el crecimiento del cuerpo. Este sistema complejo en, estuvo vigente eh, durante siglos. Eh, Galeno enten, a, entendía que eh, el cuerpo mm, vivía en un equilibrio en, entre los cuatro fluidos corporales o humores, como mm, los llamaron, la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema, pero este equilibrio podía romperse en determinadas circunstancias de, de la vida y eh, eh, lo que, la función del médico debía ser recomponer, reconstituir este eh, equilibrio. El matiz que dio eh, Galeno con respecto a Hipócrates de, de este desequilibrio fue que se podía dar en todo el organismo, pero también en cada uno de los órganos en concreto. Ello permitió afinar muchísimo la, el diagnóstico y aplicar terapéuticas cada vez eh, más precisas. Eh, la obra de Galeno mm, experimentó una difusión eh, extraordinaria desde el, el momento de, de su muerte, en el siglo VI, en Alejandría, uno de los lugares donde eh, se había formado. Galeno no solo estudió en, en, en Pérgamo, en su ciudad natal, sino también en Esmirna y en Alejandría. Eh, se, empezaron a copiar sus obras. De allí pasaron al Imperio Bizantino y eh, fueron traducidas sistemáticamente desde el griego al árabe y al siriaco en el siglo IX en la ciudad de Bagdad. Fue precisamente el médico árabe Unai Nimnisa quien preparó y anotó sus trabajos, un gran número de sus trabajos. En el siglo XI, estos eh, trabajos fueron traducidos al latín y se convirtieron en el fundamento de los estudios médicos eh, en la universidad. En el siglo XV, eh, sus escritos fueron revisados, fueron eh, preparadas versiones por los humanistas italianos, y en el siglo XVI, eh, emergió un nuevo galeno, humanista, dentro del, del humanismo, eh, donde las eh, facetas de clínico, diagnosti diagnosticador y anatomista resultaron claves. Solo fue con eh, la medicina Vesaliana, con la revolución de Besalio y David Harvey, eh, quienes, eh, cuando, en el momento en el que empezó a desmontarse la anatomía galenista, que empezó a observarse ya como una anatomía más animal que eh, humana. En cualquier eh, caso, Galeno nos eh, indica eh, para la ciencia actual, que eh, algunos aspectos fundamentales de lo que hoy entendemos hacer ciencia ya existían en la antigüedad. Por ejemplo, los viajes de formación, la necesidad del mecenazgo, la capacidad retórica para eh, debatir y e imponer los criterios científicos sobre otros eh, sabios, el, el, prot eh, el ser eh, protagonista y el mantener esas controversias científicas y filosóficas y, sobre todo, obtener una promoción social, económica, a través del conocimiento.